so mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Esta opción solo la, la realizan si sí, no tienen el cortapico a la mano y necesitan imprimir con urgencia. Entonces, eh, hacen, crean esta configuración, la realizan para que pueda la máquina eh, trabajar continuamente y no se atenue. Porque una vez se atenua, eh, les puede salir el código de error nuevamente. Y entonces, eh, es necesario que quiten la configuración, la desactiven. El ahorro de energía para que no vuelva a salir si tienen el cortapico conecten el cortapico al, al, al cable de poder del equipo rico o impresora y conectenlo directo a la energía no lo conecten con ninguna clase no lo conecten a ninguna clase de UPS o estabilizador de energía a mí me funciona así conectándolo directamente a la energía con el cortapico eh, aquí les estoy mostrando la imagen del cortapico pues este es un, un eh, un género de corta pico. Obvio que no todos tienen el mismo color y son del mismo estilo. Simplemente buscan uno que soporte los voltios de su equipo rico. Y listo. Así se soluciona el problema. Porque esto se da debido a eh, la mala instalación de la energía en, lo, en el local donde nos encontremos. En el momento de que nos generó el error la, el equipo rico. Bueno, sigamos con la configuración por si no tienen el cortapico en el momento. he terminado